adriana ju soy sommelier institucional de bodegas trapiche y obviamente como no podía faltar argentina es malbec trapiche es argentina es la bodega que más exporta de nuestro país y en el mundo es reconocido el vino argentino a través de nuestra bodega por eso trapiche entiende esto como una obligación de desarrollar una oferta de malbec lo más amplia posible lo más eh, eh, interesante posible y obviamente que tenga una relación costo-beneficio altísima. Eso van a encontrar en nuestros vinos y sobre todo en este Malbec, este Malbec de Gran Medalla que eh, nos eh, otorga eh, el descubrir diferentes viñedos, dos de la región alta de Mendoza, uno de San Carlos y uno de la zona baja en Maipú. Vamos a encontrar en este Gran Medalla Malbec un muy interesante expresión de diferentes viñedos de Mendoza, dos de los cuales son de zonas altas que le proveen al vino en la expresión aromática, notas frescas eh, de flores como pueden ser las violetas o jazmín o lavanda, eh, de un viñedo de zona intermedia en donde el color y la voluptuosidad de sus taninos se hacen presentes en este vino y en un viñedo de zona baja, eh, ...va a otorgarle en este caso... Eh, ...unas eh, marcadas notas de frutas rojas muy intensas... ...mermeladas, frutas rojas... ...y un toque de clavo de olor y de canela... ...que puedan llegar a encontrar por ahí... Eh, ...es también, por ser un vino de alta gama... Eh, ...un vino que se presenta muy voluminoso... ...con un caudal interesantísimo en boca... ...que eh, nos va a permitir... Eh, sentir toda la expresión que habíamos percibido en nariz como sabor de boca también